Él no está pensando en ti Bonita Mejor ve a dormir Quizá A veces te quedes despierta en la madrugada Pensando en si Él te echa de menos Si quizá aún después de algún tiempo Está pensando en ti O si por casualidades de la vida Con solo empezar Las cosas no resultaron demasiado bien Y se tuvieron que alejar O solo lo hizo Él Hola, bienvenidos a Vilifers. soy Ricardo Niño, y me complace tenerles una vez más por acá. Muchas gracias por estar acá, muy complacido, sinceramente. Te pido que por favor te quedes hasta el final de este video, ya que te tengo una sorpresa para ti, solo para ti. Como sea, el punto es que al final... Tú estás sola pensando en él y no estás siquiera segura de si siente lo mismo si también te extraña solo cosas de las que realmente no tienes ni idea y te creas expectativa pensando que quizás así sea como consuelo pero realmente lo que haces es hacerte más daño de forma sentimental dándole más cuerda a algo de lo que no estás segura a veces incluso Puede ocurrir que se te bajen las lágrimas recordando momentos, caricias, palabras o en cualquier momento en que veas algo que te recuerde a él, ponerte triste por no poder olvidarlo todavía. Es bastante duro abandonar una ilusión, una idea que te habías creado desde un principio, solo porque una de las partes que se supone que debía colaborar en ello, ha fallado o se ha ido. la tristeza dura y la verdad no es solo el hecho de su ausencia sino que después te empiezas a cuestionar si hiciste algo realmente malo para que él se fuera o si acaso alguna otra persona tiene algo que tú no tienes si se ha cansado de ti o algo por el estilo te empiezas a culpar a ti por ello e intentas, sobre todo buscar una razón para su ausencia Suponiendo, claro, que tú no hayas hecho nada malo, que pudiera ser definitivamente la razón de ello. Realmente aquí no hay demasiado que decir. El simple hecho de que estés pensando en que alguien se fue, que no luchó por ti, que no se quedó contigo y sobre todo que perturbe tu sueño, que no dejes de pensarlo cuando justo deberías estar tranquila, es algo que de verdad no mereces ninguna chica y nadie debería estar mal por otra persona que simplemente no ha sido capaz de valorar lo que tenía que se ha ido y todos deberíamos tener un poco de orgullo para dejar de pensar en si acaso los de la culpa hemos sido nosotros cuando justamente esas personas fueron las que se fueron tienes que meterte muy profundo en tu mente que tú vales muchísimo para estar con alguien que claramente no demuestra lo mismo que tú has demostrado por él. Y por más triste que sea, o injusto, tienes que dejarlo ir. Porque no puedes hacer absolutamente más nada. No puedes simplemente tratar de regresar el tiempo o controlar los sentimientos que él tiene por ti. Ni siquiera valdría la pena. Cualquier cosa forzada no es valedera. Lo mejor es dejar que las cosas ocurran que sigan su curso como tiene que ser y si por alguna razón él en este momento no está a tu lado no tienes razón para pensarlo y llorarle lo mejor en estos casos es conservar el orgullo el mirar todas las cosas buenas que tienes tú tan física como sentimentalmente y lo peor que puedes hacer es encapricharte por un chico Existiendo tantos en el mundo Y estar sufriendo por uno que ni siquiera está contigo No vale la pena Para nada Al final Siempre es difícil superar una ruptura en sí Una ausencia Y viéndolo desde el lado más sentimental de la situación Eso deja cierta marca Que eventualmente te irá haciendo falta Ya sea por costumbre o por la manera en la que tenías a esa persona idealizada crearse expectativas acerca de alguien es inevitable muchas veces, aunque esto te facilite que después resulten hiriéndote porque has esperado quizá demasiado de una persona o has esperado algo que esa persona no ha podido darte o en su defecto, no quiso Lo mejor es mantenerlas al bajo. Cuando apenas estás conociendo a alguien, e incluso estando ya bastante tiempo con una persona, no puedes llegar a confiarle absolutamente todo. Porque sí, las personas cometemos errores y eso te causaría todavía más daño. Debes tener tus expectativas ubicadas en el rango de lo que consideres posible, teniendo en cuenta la forma de ser de esa persona. Lo más importante que debes recordar es que él no será el único chico que llegará a tu vida, y si incluso se ha ido, pues realmente debes considerar que muchos más se quedarían a tu lado, independientemente de cómo seas o lo que les toque hacer para por fin conseguir estar contigo, o incluso tu bienestar. Las personas van y vienen. Así es la vida, y no te puedes quedar estancada por un chico que ni siquiera fue capaz de quedarse contigo. Al igual que muchas cosas si él se fue al final será muchísimo mejor para ti porque no quedarás con alguien que no quiso quererte del todo en que tú lo querías a él y eso a la larga traerá complicaciones e infelicidades para ti y para él quizá era lo mejor que no estuviesen juntos quizá él no era para ti ni tú para él hay muchísimas razones por las cuales eso no dio resultado y es algo que obviamente se escapa de tus manos solo hay cosas que debes mantener firmes tu orgullo y el valor que te tienes a ti tu propia perspectiva no permitas que nadie te haga cuestionar sobre si vales o no la pena porque si tú te has quedado con él siempre y no has fallado en absolutamente nada como para darle alguna razón de abandonarte. El que no te apreció fue él. Así que no hagas lo mismo que hizo. Y apreciate tú. Muchas personas mejores llegarán a tu vida. Así que solo ve a dormir. Y despierta radiante. Y sonriente el día siguiente. Que tu alegría es joven. Yo sé que es complicado, créeme lo sé, porque he pasado por algo similar, pero no te preocupes, no solo te pasa a ti bonita, también nos pasa a nosotros, en esta vida es de saber apreciar y apreciarnos a nosotros, que créeme que es lo más importante que debes hacer. Si no te aprecias personalmente, nadie lo hará por ti. No esperes algún milagro. Bueno, yo sé que no eres así, pero te lo tengo que decir, porque si no te lo digo yo, ¿Quién? Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor, déjame en los comentarios un emoji de una mariposa. Así sabré que llegaste hasta el final de este video. Y que te está gustando el contenido que estoy subiendo.